Bienvenidos, eh, trataremos sobre el tema localización La estrategia de localización eh, es un problema de rentabilidad porque si una empresa está mal ubicada se va a perder muchos clientes y muchos proveedores que no van a cumplir con la entrega oportuna de las materias primas en la localización tenemos en la gráfica esta relación que existe entre los costos que, de los proveedores, la cantidad y calidad de las materias primas, eh, de igual manera eh, los ingresos que nos van a generar eh, por las ventas eh, de los productos en cantidades y precios. Todo esto vinculado hacen que eh, de la localización una estrategia muy importante dentro de una empresa. La localización es más bien una decisión de carácter eh, estructural. Eh, tiene carácter estratégico para la empresa y requiere de una inversión considerable y es generalmente a largo plazo. ¿Por qué es importante la localización? La, es importante la localización porque va a determinar el éxito o fracaso de la actividad que incurre una empresa. Eh, va también a condicionar la entrega oportuna de materias primas o insumos de parte de los proveedores. Igualmente eh, eh, va a repercutir en los costos de producción y de distribución. Eh, porque una vez localizada eh, ya una empresa, es difícil eh, que se traslade a otro lugar sin incurrir en costos. Asimismo, una buena ubicación de una empresa nos va a garantizar el, el éxito que tendremos, que tendremos del producto en el mercado y de la distribución del mismo. El, la selección de un emplazamiento se caracteriza por tener dos, eh, dos tipos una macro localización y una micro localización la macro localización se refiere a un a un amplio campo por ejemplo eh, si estamos hablando de un proyecto vamos a referirnos a las a la provincia a la región eh, y la micro localización se refiere a la ciudad o, o al cantón donde está ubicada esta, eh, esta empresa los factores eh, que intervienen en una localización de una empresa va a en las entradas van a intervenir las materias primas eh, la disponibilidad de los eh, que tienen los proveedores de cumplir con, con la entrega oportuna de estos eh, materiales de igual manera eh, la distribución de estos productos si los terrenos de, oh, van a ser costosos si existe también leyes o incentivos de parte del, del gobierno y qué actitud o, o, y servicios requiere la comunidad en cuanto a la localización de una empresa muchas gracias